Señores, las bullas, el meneo de, del día, el día a día. Eddy Mariel, ¿qué nos tiene? Bueno, señores, la bulla del día aquí en Los Osobrosos es eh, específicamente de lo que más suena a nivel, urba, a nivel urbano y siempre lo protagoniza el mismo personaje, Santiago Matías. <risa> eh, <risa> Hubo un, un comentario de Luini, Luini Corporán que también tiene un programa de radio juvenil eh, dedicado al público urbano, que hace unas entrevistas eh, muy, muy agradables este muchacho A tiene, su tiene, tiene, un buen ta, tiene un buen talento eh, o sea, tiene mucho talento y re, y realmente eh, el público lo está cogiendo de una manera positiva, yo lo felicito porque de los jóvenes que hacen ese, ese tipo de trabajo, yo creo que él es uno de los mejores pero bien se dejan llevar por la jerga, se dejan llevar por el coro, se dejan llevar por el lenguaje. Señor, usted no puede ser tan débil que porque un artista urbano haga, haga cualquier payasada, usted tiene que hacer lo mismo. Usted es el conductor de un programa. Incluso a los artistas que van a un proyecto radial, a un proyecto televisivo, tienen que ajustarse a la política de ese proyecto. ¿Me entiende? Entonces usted no puede como, como dejarse llevar por lo que está pasando en el momento. Este muchacho hizo un comentario y dijo, ahora a lo, eh, vamos a enseñar a los paraguayos a hacer radio. Mira, cuando tú hablas de radio, Tú estás abarcando todas las personas que hacen radio en República Dominicana. Claro, claro. Santiago Matías hace radio a su estilo. Tiene un estilo propio. Yo hago televisión, radio, voz comercial a un estilo. La comunicación es la carrera que te da la oportunidad de tú desarrollarte en más de 20 ramas, o sea, claro, claro. mira, yo no puedo venir aquí a hablarte de deportes, porque yo no sé nada de deportes. O sea, yo no puedo decirle a por poner un ejemplo, un ejemplo a Junior Matrillé que eso está mal, porque yo no puedo, yo no yo no puedo incluirme en su renglón pero él tiene que tener cuidado para corregirme a mí cuando yo estoy haciendo una promoción. Cuando yo estoy haciendo una promoción, un audio para un comercial. ¿Me entiendes? Tiene que tener un poquito de cuidado porque el de la experiencia soy yo. A este muchacho decir que, que le va a enseñar radio a los paraguayos cuando eh, menciona la palabra radio no especifica a qué público se dirige, a quién, a quién se dirige... Y para nadie es un secreto que Santiago Matías, en este momento, está gozando de, de, de, del estrellato en su área. En su área, sí es. En su área, por lo que se sintió afectado con este muchacho y le cerró las puertas, que es el terror de todo el que hace ambiente urbano. Todo el que hace ambiente urbano le tiene miedo a Santiago Matías y no me diga que no. Entonces... Santiago Matías, Santiago Matías. En esa opinión o en lo que él le puso, que fue, que se dejó llevar del boli, o sea, este muchacho no especificó a quién iba dirigido eso, pero generalizó y por esto te apuesto a ti que Santiago Matías dura un mes acabando ese muchacho y ese público lo que va a sigue, exacto, y ese público lo, lo va a, a, sí mismo, lo va a condenar a este muchacho que tiene tanto talento que se dejó llevar también, porque yo pienso que no debió en ningún momento dejarse llevar por, por otras provocaciones, porque él va subiendo de una manera que ni él mismo se lo esperaba. Sí. Tiene su público, Luis Nicúl Perón tiene su público al igual que... Ese. No, no tanto como a los foques, porque a los foques ha dominado y es el que domina en su área todo ese público. En dos minutos él tiene mil comentarios y mil quinientos, un par de minutos. Entonces, este muchacho se ha dejado como eh, llevar de chisme, de algunos consejos que no debió cogerlo. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su lugar. Eso es lo que yo creo. Yo, si tú tienes el pensamiento de que tú eres el número uno, pues adelante. Yo creo que él está chocando eh, con una pared ahora. mismo. Yo no soy ni el número dos, ni el número uno, ni el número tres. Yo soy Ariel Polanco. ¿Y eso le ha servido a él también? ¿Me entiendes? Porque... Yo no me puedo comparar con nadie porque todos tenemos algo, algo en particular y quizás el público tuyo yo tenga cosas que no le gusta. el público mío tiene cosas que, que, no, que no le gustan eh, de, de las cosas que tú haces y, y, o sea, y realmente cada quien tiene su estilo de hacer radio cada quien tiene su estilo de desarrollarse pero... Conociendo, conociendo lo competente que es Santiago Matías, este muchacho quizás si es real que fue, que se dejó llevar, debió tener cuidado. Y porque tiene, en el crecimiento, oye, Ariel, en el crecimiento y en el despegue de una carrera, es el momento más es el momento más. Ariel, y él tiene que tener mucha cuenta en cuanto a esa cosa, porque es casi el mismo público. Es casi el mismo público que tienen los dos, porque son urbanos. Él hace entrevistas urbanas. Santiago Matías es el jefe de los urbanos, Diría yo ahora mismo. Entonces, hay un público ahora mismo que se va a dividir. Y la mayoría sabe todo el mundo a quién va a elegir. ¿Entiendes? Porque Santiago ha sido un. un le ha servido mucho. Eh, o sea, el marketing, eh, la uh -huh. forma de él. Conversé los jóvenes, hasta los viejos lo están siguiendo, la mayoría. Y Luis Nicopo debió ignorar cualquier caballá, como dicen. ¿No así es, así es. Qué? Y, es muy, y es, muy, eh, es, eh, es muy penoso porque este muchacho tiene mucho talento. Claro, y puede llegar muy lejos. Así es, y lo ha hecho solo. O sea, porque cuando tú le haces un equipo, un equipo donde todo el mundo tiene, o sea, tú hablarme de un elenco de, de Santiago, de, de A los Foque Radio. O sea, no es un elenco de muchachitos. Ahí todo el mundo tiene. Pero mira El que... doctor Natra tiene lo suyo. Claro. Jessica Pereira sí. tiene lo suyo. Sí, cada todo día. el mundo ahí tiene lo suyo, ¿me entiendes? Sí. Este muchachito lo está haciendo solo. Y realmente, cuando tú logras eh, despegar por tu talento y solo, óyeme, tú tienes que tener mucho cuidado porque sí. lamentablemente hay personas, hay más de mil personas que quieren ese puesto tuyo o de, quieren de también Desde mi punto derribarte. de vista le ha servido para algo porque mira la mayoría de personas no lo conocían y miren ahora cómo lo conocen o sea por la controversia que se ha generado. Eso es así eso es así <risa> continuamos. <risa>